cráneo está compuesto por ocho huesos, cuatro impares y dos pares. Los cuatro impares son el frontal, el occipital, el etmoides, que se ve acá, y el esfenoides. Y los dos pares son los parietales y los temporales. Vamos a ver los puntos craniométricos ahora. Tenemos primero el prostio acantion, rinion, nasion, glabela, ofrion, entre la sutura coronal y sagital, bregma, vertes, la parte más superior. Entre los dos orificios parietales tenemos a ovelion, entre la sutura lambdoidea y sagital tenemos lambda la parte más posterior tenemos a pistocráneo, en la protuberancia occipital externa tenemos a inión, en el agujero magno tenemos dos, que es el pistión y el vacio y el filio en la parte lateral tenemos entre la línea temporal superior y la sutura coronal tenemos a Estefanium, tenemos Aterium entre los huesos parietal, esfenoides y temporal. Y tenemos el último que es el Asterium entre los huesos parietal. Vamos a ver el endocranio ahora que se divide en tres fosas, una anterior, una media y una posterior. La, la anterior tenemos acá el, el conducto ciego, tenemos acá la apófisis cristagali, lámina cribosa. Tenemos, ya en la parte, ya en la fosa media, tenemos eh, las apófisis clinoides anteriores y posteriores, el dorso de la silla turca y la silla turca propiamente dicha. Aquí tenemos el orificio óptico, donde pasa la arteria oftálmica y el nervio óptico. Aquí tenemos la fisura orbitaria superior, donde pasa, donde pasa el tercero, cuarto, quinto uno y sexto par craneal. Aquí tenemos el orificio redondo, donde pasa el quinto 2, el par quinto 2. Tenemos acá el orificio oval, donde pasa el quinto 3. Y aquí tenemos el orificio espinoso, donde pasa la arteria meningia media. Acá tenemos el orificio para la arteria carotida interna. Acá tenemos el conducto auditivo interno. Perdón, y el orificio del de la vena yugular interna, aquí tenemos el orificio del nervio hipogloso y el agujero magno.